La propuesta del campamento de integración estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional surge en el marco de una articulación que desde el semestre pasado hemos venido trabajando con estudiantes que han dinamizado los consejos estudiantiles de sus licenciaturas o departamentos. Esta propuesta eh, que está elaborada en vacaciones tiene como objetivo construir los pilares fundamentales de una propuesta que se llama Consejo Estudiantil Universitario, eh, que nace también de una propuesta que es de la representación al Consejo Superior, Venimos impulsando en el marco del programa político pues, que queremos lograr eh, de relación de las sesiones del Consejo Superior y la base estudiantil. El campamento de integración es una iniciativa que se genera con la finalidad pues, de construir este órgano unitario, pero a la vez poder construir este tejido social eh, por parte de todos los estudiantes que tenemos la iniciativa de desarrollar eh, propuestas para la defensa de la universidad pública y de la universidad pedagógica nacional. En este campamento estudiantil, Construimos la propuesta del Consejo Estudiantil Universitario, el cual tendrá las tareas de dinamizar y articular las diferentes discusiones y disputas que se encuentren tanto a nivel de los consejos estudiantiles, como a nivel local de la universidad, como a nivel nacional. Al día de hoy hemos podido avanzar en concertar en todo por parte de los estudiantes de la universidad eh, una propuesta del funcionamiento de este órgano unitario que es el Consejo Estudiantil Universitario y de sobre ello desarrollar las perspectivas y el plan de trabajo que nos guiará de aquí en adelante en los próximos semestres. Esta propuesta se genera en consenso con 18 de las 20 licenciaturas que componen la Universidad Pedagógica Nacional y se les serán presentadas al estudiantado en la Asamblea General que será el único espacio decisorio por encima del Consejo Estudiantil Universitario.